Bien. ¿Cómo se crea un programa? Es extremadamente sencillo y esto también funciona así para Windows. Todos los conceptos que estamos dando aquí funcionan para cualquier sistema operativo, pero la sintaxis, es decir, los comandos, son otros. En Windows, por ejemplo, el echo funciona en Windows, pero el read no, es set barra p. Eh, y hay otros. Por ejemplo, en bash está la función sleep, que es para que la computadora haga una pausa. Y en Windows es Pause, en vez de Sleep o Pause. ¿tá? Se dice Pause, pero se dice Pause. Y así. La, la historia acá es que si vos aprendés estos conceptos, después los vas a poder aplicar en cualquier sistema operativo guiándote por un pequeño, por una pequeña, por un pequeño tutorial. Vas a aprender a programar en estos videos. Y después vas a poder aplicar, aplicar ese razonamiento a cualquier sistema operativo que necesites ¿tá? o que tengas a mano. Así que espero que te esté sirviendo y espero que estés avanzando conmigo en esto, porque lo hago con mucho cariño para todos los que me miran, sobre todo para los estudiantes de primer año, y que ya mismo los voy a nombrar, primero A, B, C y D del Liceo IEP, del PINAR, para los estudiantes de también de segundo ciclo eh, del mismo liceo, porque estoy trabajando allí con todas mis horas docentes este año, para los estudiantes del Liceo Areteia, que, que me siguieron mucho con todo esto y aprendieron muchísimo, eh, también para todos los primeros, para los tres primeros que, que tuve en aquel momento, para los primeros que tuve antes y antes en Areteia, que trabajé unos dos años más o menos, eh, para los segundos de Areteia también, para los estudiantes del de Liceo Alef. Que también, con quienes también estuvimos programando, y los estudiantes del liceo San Leonardo también, y espero no estar olvidándome de nadie, sinceramente. Si me olvidé de alguien, por favor, hacémelo acordar acá abajo. ¿sá? Yo he enseñado programación en esos cuatro liceos que nombré, no recuerdo si en alguno más, quizás en la amistad. Eh, si fue así, por favor, hacémelo recordar aquí abajo. Este, me hubiera gustado enseñar en todos lados, pero sé que no pude hacerlo. Uh, así que para todos ustedes este video dedicado, ¿no? eh, Bien, ahora vamos a ver cómo se hace un programa. Es muy sencillo. Tengo que usar el clásico blog de notas, O una aplicación que me permita escribir texto eh, sin formato, texto en estado puro. No voy a usar Writer ni Word para esto, cuidado. Eso es texto enriquecido. Cualquier programa que procese texto, pero que además me permita poner imágenes y dar color, no sirve. Tiene que ser una especie de blog de notas. Miren qué sencillo es en línea. Hago clic derecho en cualquier lugar vacío del escritorio. Crear nuevo archivo de texto. Archivo de texto. ¿sí? Ven que yo no pongo documento de texto. Es un archivo simple de texto. Ahí se está creando. Introduzca el archivo de texto. Primero que, el nombre. Primero que nada, tengo que hacer un archivo de texto simple. No Word ni Writer. ¿Está bien? Le voy a poner un nombre que yo quiera. El que yo quiera. Por ejemplo, prueba o mi primer programa. Y no le voy a dar enter. Le voy a poner .sh, que es el diminutivo de bash. ¿Está bien? .sh. Esto hay que hacerlo así. Si no, el programa no va a funcionar. Miren la diferencia que hay entre, opa, y acá qué pasó? Ah, muy. Bien. Entre un programa y un archivo común. Voy a hacer lo mismo ahora. Voy a ir acá, crear nuevo, archivo de texto y le voy a poner mi primer programa. Programa, enter. Ven que es distinto el icono del archivo. Esto es como una lista de supermercado o una lista de teléfonos o una poesía o un cuento o un artículo, y esto es como si fuera un programa porque tiene Casi el mismo icono que la terminal. ¿Se ¿Te dan cuenta la similitud de uno y otro? Esto es la terminal y una barrita que es un cursor como diciendo estamos programando. Acá no. Acá estamos haciendo una anotación de teléfono de nuestros amigos, por ejemplo. O una lista para ir al super. ¿sá? Por eso es que lo que le da ese carácter es el punto sh. Pero ahí no termina la cosa. El punto sh es un criterio de tres para que el programa funcione y estos criterios por más que los hagas antes o después tienen que ser realizados los tres te sugiero que lo hagas en este orden primero clic derecho como vimos crear nuevo archivo de texto y ahí le das un nombre cualquiera punto sh ¿está? segunda cosa clic derecho abrir y adentro en la primera línea de todas voy a agrandar la letra para que se vea bien le voy a poner esto numeral Perdón. Numeral, signo de exclamación cerrado. Algunos le dicen hashtag a eso. A mí no me gusta hablar en inglés a menos que sea necesario. Por lo tanto, si en español existe la palabra numeral y ese es ese símbolo que puse ahí, no voy a decir hashtag. Pero si, te, si tú quieres decir hashtag, decilo, no hay problema. Numeral, signo de exclamación cerrado, barra bin, barra bash. Esto entre programadores se conoce como bin bash. No se dice eh, numeral, signo de exclamación cerrado, barra de dividir, bin, barra de dividir, bash. Se escribe así, pero se dice BIMBASH. El BIMBASH es lo que hace que la terminal se encargue de este archivo. ¿Está bien? Esto lo que le dice a la terminal es, esto no solamente no es una lista de supermercados, sino que es un programa para vos, terminal. ¿Está? Si no está esto, la terminal no interpreta nada y no ejecuta nada. Le archivo guardar, porque esto no es lo último que yo tengo que hacer. Guardar. ¿Está? bien. Así que ahora lo que voy a hacer es... Lo que voy a hacer es otra cosa. Primero nombre.sh. Segundo binbash. Tercero dar permisos de ejecución. ¿Cómo lo hago? Clic derecho en el archivo, propiedades. Voy a la pestaña permisos y acá le pongo ese ejecutar. Lo marco, marco esta casillita. En otras distribuciones Linux lo que vas a ver ahí es permitir que este archivo se ejecute como un programa o algo similar. Es lo mismo, si dice es ejecutable o dice permitir que este archivo se ejecute o, o dice permitir que este archivo se ejecute como un programa, no importa, vos marcalo y dale a aceptar. Ahora nuestro programa está pronto para ser ejecutado, pero como no tiene nada adentro, solamente tiene el bin bash y nada más, vamos a ponerle algunas líneas eh, y vamos a hacer un sencillo programa y con esto por el día de hoy me despido de los videos y mañana o pasado o en lo sucesivo voy a seguir desarrollando programas ya directamente. No tanto trabaja en la terminal, sino eh, haciendo programas. Clic derecho, abrir. Yo le doy abrir o abrir con lo que diga ahí arriba. Abrir. Kate es el editor de texto predeterminado de OpenSUSE. En Windows diría abrir con el blog de notas, por ejemplo, o con el Notepad o lo que sea. ¿sabes? Yo lo abro y lo que voy a hacer es, miren, miren qué diferencia hay entre la terminal y un programa. Acá voy a poner Clear. Para que lo primero no no voy a poner Clear todavía voy a poner Eco no tampoco Read menos P dime tu nombre escribe tu nombre escribe tu nombre aquí dos puntos espacio se acuerdan por qué pongo el espacio si no se acuerdan es porque no lo saben, porque no vieron los videos anteriores. Les recomiendo que lo vean, porque si no, no se puede aprender a programar así como así. Hay que seguir una secuencia muy ordenada de pasos para que después te conviertas en un crack de la programación o en una crack de la programación. ¿tá? No veas los videos sueltos. Míralos en secuencia, que son cortitos. Estoy especializándome en hacer videos cortos y eso que me cuesta mucho, porque soy de hablar mucho y de explicar mucho. Y soy una persona que hace las charlas de forma arborescente. O sea que me voy por las ramas todo el tiempo. ¿tá? Aprovecha que ahora estoy sucinto o sujeto a un método que en el cual el cual trato de respetar. Primero ¿sí? p, -P he escrito el nombre aquí y le voy a poner la, el nombre de la variable la típica de los programadores. BAR. ¿sí? Ahora que voy a hacer. ECO. Voy a mezclar cadenas de texto con contenidos de variables. Miren esto. ECO. Buenos días. Coma espacio. Esos bar. Vamos a analizar esto rápidamente. El Bean Bash, ¿qué hace? Le explica a la terminal que esto es un programa para ella y no es una lista de supermercados. El read-p ya lo vimos antes. Lo que hace es read and print, es decir, espera que el usuario introduzca un texto y lo guarda en la variable bar. ¿Por qué bar? Porque lo acabo de inventar, porque lo acabo de poner ahí. Le puedo poner pepito, le puedo poner membrillo, lo que se me ocurra puedo ponerle. ¿está? En vez de bar. Lo único que tengo que tener cuidado es que si acá pongo membrillo, acá también. ¿tá? No voy a poner var arriba y membrillo abajo, pues si no, la máquina no entiende nada. ¿tá? O sea que, read and print, escribe tu nombre aquí y guarda lo que sea que el usuario ponga en var. Y luego decir buenos días y mostrar el contenido de var. Por lo tanto, si yo escribo Hugo, me va a decir buenos días Hugo. ¿Verdad? Vamos a probarlo. Antes que nada, vamos a poner sleep 3. Y les voy a aplicar esto y por qué. Las máquinas trabajan de forma tan veloz que si yo pongo... A ver, hay terminales que cuando terminan su trabajo se cierran y hay otras que quedan abiertas. Como vamos a programar de forma universal, no vamos a pensar en mi terminal, vamos a pensar en las terminales y las consolas. ¿tá? Vamos a programar de forma internacional, de forma universal. No para una máquina, sino para todos los Linux y todas las máquinas. ¿Está? No para mi Linux o mi Mac. Slip 3 significa esperar 3 segundos antes de terminar el programa. ¿Por qué? Porque si la terminal se llega a cerrar, se va a cerrar después de 3 segundos. Lo cual me va a permitir visualizar este contenido que está acá. Le puedo poner Slip 3 millones si quiero. Pero van a tener que pasar 3 millones de segundos antes de que mi programa termine. De que mi programa termine. O sea que eso no es una idea muy inteligente. O sí, tal vez. Según para qué lo utilice. Con un slip 3, yo me imagino que 3 segundos es ya. alcanza y sobra para leer una pequeña frase como Buenos días, Hugo. ¿tá? Así que lo que voy a hacer es guardar. Guardar este programa. Cerrarlo. Y mirá lo que voy a hacer. De vuelta. Yo no enseño a programar para un solo sistema operativo, sino para muchos. Por lo tanto, yo lo que te muestro funciona. Si vos me vas a decir que lo querés hacer de otra manera, que también funciona, hazlo de otra manera, me parece notable. Pero yo enseño de forma lo más universal posible. Así que, ¿qué voy a hacer? Voy a abrir la terminal. La voy a desmaximizar. Voy a arrastrar este programa para adentro. Le hago clic derecho y lo suelto ahí. La terminal me dice, el programa está en home, U escritorio y se llama mi primer programa.sh, lo cual es cierto. Estoy en el escritorio y el programa se llama así. Le voy a hacer un clic. Miren esto de acá. Esto es un cuadrado vacío. Le toca hacer clic a la terminal, en cualquier lugar, a la terminal, clic, para que se ponga relleno. Y recién ahí la terminal me va a aceptar el Enter que voy a hacer ahora. Voy de vuelta. Abro la terminal. La desmaximizo, si es necesario. Esto es maximizar, esto es desmaximizar. ¿sá? Arrastro, hago clic. opty oh, ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Vamos de vuelta. Hago clic. ar Epa, hago clic, arrastro para adentro, suelto. Fíjense que si tenemos el cuadrado sin rellenar, la terminal no está recibiendo mis comandos. ¿Ven? Estoy escribiendo y dando Enter y no pasa nada. ¿Por qué? Porque tengo que hacerle clic a la terminal. Y ahora sí voy a hacer Enter. Le voy a hacer Enter. ¿Qué me dice el programa? Escribe tu nombre aquí. Voy a poner Tito Menende. Buenos días, Tito Menéndez. ¿Sí? Ahora acabamos de comprobar que esta terminal no se cierra. Pero yo voy a seguir usando el Slip en todas mis clases virtuales. ¿Está? Porque como te dije, o como ya he dicho, yo enseño a programar para todas las terminales, no para una sola. Esta se llama Console. ¿Ven? Ayuda acerca de Console. Console versión 2004, emulador de terminal, pa, pa, pa, ¿Está? Pa, pa, Vos podés usar otra, ¿tá? otra terminal llamada de otra manera. Y estos programas que vas a ver acá en este canal te van a funcionar bien porque yo me especializo y me, eh, me, y me esfuerzo mucho en enseñar procedimientos universales, no procedimientos particulares. Por algo no utilizo Windows ni los programas para Windows. Enseño procedimientos y no programas ¿Está bien? Ahí, en esta está la cuestión Así que bueno... Tenés tu primer programa, te invito a que te instales Linux o si tenés Linux que lo utilices para programar y vayas haciendo tus primeros programitas sencillos para ver cómo te van quedando. ¿tá? Ya sabes cómo mostrar texto en la pantalla, cómo preguntarle cosas al usuario y que el usuario responda. Y más adelante vamos a ver cosas mucho más complejas que esto. Quédate por acá, no te pierdas los videos del canal que vas a aprender un montón. Un abrazo grande.